Los brazos, la espalda, el cuello.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 Sin prisa, invoca a tu animal de poder y entra en contacto con él. Hazte consciente de cómo reacciona tu cuerpo ante su presencia. Disfruta de ese contacto con tu animal de poder y déjate llevar.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 soltando todo malestar que pueda aparecer. Observa cómo interactúa el animal de poder con el niño. permitiendo que el niño se abra al contacto con el animal de poder. ¿Qué siente su cuerpo al acariciarlo?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 Observa cómo disfruta de ese contacto con el animal de poder y déjate llevar. Ahora dile al niño que le pida al animal que le transmita su poder al tocarle. Y que afloje su cuerpo para recibirlo.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 Y si todavía no lo has hecho, invita a tu niño a que permita que las emociones que le provoca tu animal de poder lleguen al animal. Deja que su cuerpo y mente se las expresen con libertad. Permite que te sorprenda con lo que puede ocurrir. Disfruta de su juego con el animal de poder.